¿Qué onda brothers? ¿Cómo están? El día de hoy presentamos otro segundo episodio de Mad Food. Con nuestra invitada especial. Sí. Así es, Andy. Pero esta vez es al igual que la pizza azul. Vamos a usar algo similar, pero en vez de pizza será el paquete. Bueno, no Los ingredientes son mantequilla, obviamente espagueti, los colorantes, aceite de oliva, queso y caldo de pollo. Para nuestro primer paso vamos a poner cuatro ollas en nuestra estufa en donde les pondremos un poco de aceite de oliva, una cucharada, una cucharada de nor suiza y en, la, y, en cada, y en cada una de las cuatro ollas pondremos los colorantes. ¿Sí? Sí, ustedes quieren. Ya con todo el procedimiento, vamos a añadir nuestra pasta. Y le vamos a echar el colorante. Que es el verde. Aguas con quemarte, ¿no? En el agua van a echar el colorante porque así va a hacer que la pasta se pinte. Bueno, pues, como pueden ver, aquí ya nos quedan nuestros espaguetis. Y ahora. Para el siguiente proceso, vamos a mezclarle la mantequilla en la olla. Y la vamos a poner a fuego lento. Pues ahora, cuando nuestra mantequilla esté derretida, vamos a añadirle nuestra pasta. a añadir un poco de calcito de pollo para que le, le, le dé un poco de sabor bueno pues ahora vamos a saltearle unos minutos en el fuego y ya estará lista Y, el mío también. Sí. y también me encanta el queso para, para mí, el y el queso. para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. De no. batt. Bueno, bye.